Hola amigos bienvenidos nuevamente a, al canal de educa les saluda miguel recalde en este video vamos a ver cómo podemos descargar todas las calificaciones de nuestros estudiantes desde el libro de calificaciones en un archivo en excel en este caso para ello tenemos que irnos hasta este icono nos vamos hasta configurar calificaciones y acá estamos dentro del libro de calificaciones y a partir de acá entonces nosotros nos vamos a ir hasta donde está la parte de exportar entonces nosotros le tenemos que indicar a la plataforma que queremos exportar esto en, en una hoja de cálculo de OpenOffice en un archivo de texto plano pero la opción que a nosotros nos interesa es la de exportar en una hoja de cálculo en Excel entonces le indicamos eso eh, y acá nosotros podemos seleccionar en, en, en este caso Cuáles son lo, los las actividades que a nosotros realmente nos interesa para eh, guardar dentro de este Excel. Fíjense que están las actividades a 1, a 2, a 3. Las tareas en este caso de búsqueda de información de base de datos. Este no me está interesando en este momento. Eh, eh, tarea obligatoria. Las tareas obligatorias sí me, me interesa. Estos, estos son en en este caso tareas que estaban en el en el módulo 0 y eh, el cual no tenía ninguna calificación entonces lo que por el momento me está interesando son todas las tareas obligatorias, este no, no me interesa, este tampoco, las tareas en el glosario, entregar tareas dentro de educa, cuestionario, todas, eh, estas tareas en este caso eh, para este caso en particular no, no me está no me está importando, o sea, no, no interesa porque no, no forma parte del curso. Entonces, simplemente dejo el, el total general del curso y simplemente le doy acá en, en, en descargar. Entonces, en este momento me está descargando eh, toda la lista de. Toda la lista, en este caso, de, de mis alumnos, junto con sus respectivas calificaciones. Entonces, yo me voy acá hasta el escritorio por ejemplo vamos a poner que yo quiero guardar esto en dentro del escritorio tengo una carpeta que es la de proyecto TIC en este caso innovación docente Acá, en donde dice informes medicina entonces voy a guardar esta estas calificaciones entonces a partir de ahí voy a preparar a partir de, de este archivo en este caso que está en excel yo voy a, a preparar posteriormente eh, mi, mi informe general del curso entonces ya lo tengo descargado me voy a, simplemente en, en mostrar carpeta acá está el excel descargado fíjense que esto nosotros lo podemos hacer a final del semestre descargar todas las calificaciones de nuestros alumnos hacerle unos pequeños ajustes en este caso a esta hoja de cálculo y bueno ya lo tenemos listo para imprimir y entregar eh, en, en todo caso los resultados a, a la secretaría para que posteriormente eso sea entregado en, en, en las instancias correspondientes entonces en este momento está abriendo el, el libro de excel suele tardar un, un poquitito ahí está abriendo ahí está entonces eh, acá ustedes lo pueden ver eh, es estamos a mitad del del curso entonces va a haber en este caso va a haber algunos resultados que todavía eh, no, no califiqué en este caso hay algunos que ya los califiqué pero simplemente acá ya pueden eh, observar eh, en todo caso que eh, la lista de mis usuarios junto con eh, el correo de cada uno de ellos y la distribución en este caso de los de, de, de los puntos que obtuvieron en cada una de las tareas. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para poder descargar en formato Excel los resultados de todos sus estudiantes dentro del curso. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.